Ha descubierto un nuevo truco Sí, sí, sí, sí, no, no, no, no, ay, la re puta madre bien? Ay, por fin te ha la puta madre veo que tenés un negocio entre manos Y yo tengo un culo para los negocios Dame un besito Bien pedo, rescatate, loco Besame.